Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre todos los retinoides y cómo utilizarlo porque han surgido muchísimas dudas tanto en TikTok como en Instagram te recuerdo mi usuario arroba Oliveira. si no me sigues, sígueme por ahí porque contesto muchísimas dudas en formato de vídeo o en formato de infografías y puede servirte muchísimo la información que también doy por ahí y pues se han presentado muchísimas dudas porque... Eh, ¿Puedo utilizar el retinol? Pero si ya estoy utilizando un ácido retinoico, ¿qué es mejor? ¿Qué es más fuerte? ¿Con qué comienzo? ¿Tengo 25 años? ¿Tengo menos? ¿Lo puedo usar? Eh, todas esas interrogantes las vamos a resolver el día de hoy en un vídeo en donde va a ser mucho más fácil llevar la secuencia de las preguntas y no en un vídeo de 60 segundos de TikTok. Creo que así va a ser mucho más fácil para todos. Comenzamos. Pues para mí... Mi opinión es que todo el mundo debería utilizar retinol en su rutina facial. ¿Por qué? Porque el retinol es la sustancia que se ha estudiado más durante todo el tiempo en cosmética y es el que mejor tiene evidencia en diferentes aspectos. Por ejemplo, mejora la producción de colágeno y elastina, principalmente la de colágeno, que es la que te mantiene el rostro firme, lo sano, juvenil, terso, etc. Ayuda con el alisar las líneas de expresión porque te va a ayudar a renovar el proceso de eh, celular típico de tu piel tu piel cada 28 días va a mudar eh, su, su piel superficial como mm, es un, un método habitual pero con el retinol lo que hace es acelerar este proceso y la piel que va quedando nueva pues es una piel que viene llena de colágeno sin líneas sin poros sin manchas esto también por eso es otra de las funciones del retinol más conocidas que es para las manchas porque claro, al ir renovándose las capas celulares, el retinol lo que va haciendo es generar una, una, ayudar a que la piel que se genera pues sea mucho más lozana, ayuda a que esta piel que tiene una mancha se vaya y quede la piel nuevecita sin ninguna mancha, sin ningún poro y sin ninguna línea de expresión. Pero para actuar el retinol tiene que convertirse. Entonces vamos a ver un poco cómo sería ese proceso de menos a más. Por ejemplo, los ésteres de retinol son las concentraciones más seguras que hay en el mercado y son las que son las menos potentes. Ellas deben convertirse en retinol, este retinol convertirse en retinal de y este retinal de convertirse finalmente en ácido retinoico para poder funcionar correctamente en tu piel. Actualmente el ácido retinoico que conocemos es la tretinoína. Si tu formulación estás utilizando la tretinoína, déjame decirte que es que ya estás utilizando un retinol que es 10 veces más potente que el retinol. Esa es la diferencia entre ácido retinoico o tretinoína. Y retinol. La diferencia es la potencia. La potencia es que es 10 veces mucho más potente que este retinol que estamos comprando en cualquier crema, serum o forma que nos lo apliquemos habitualmente. Existen otras formas de, de retinaldehídos que también son muy potentes, como el adapaleno. Si tienes problemas de acné... Esto va a ayudar muchísimo a ir quitando las manchitas de los puntos de algún granito que te haya quedado, incluso se utiliza también para las líneas, para los poros, es otra de las funciones que tiene. Y existe la isotretinoína o el famoso acután o roacután, dependiendo del de país en donde vivas. Esto es una formulación que es vía oral, tiene bastantes eh, protocolos a seguir, debe ser prescrito por un médico y generalmente es para el tratamiento del acné en el rostro, por eso es que debe ser prescrito por un médico porque tiene algunos efectos secundarios que debes conocer y estar al tanto con tu médico de eso pero también se utiliza para sebo regular el rostro yo por ejemplo nunca sufrí de acné pero tomé roacután de muy muy baja dosis para controlar el sebo de mi rostro cuando sufría de brotes de dermatitis seborreica entonces vamos ahora con lo que serían los retinoles más comunes que tenemos en el mercado por ejemplo, se pueden tener en serum, se pueden tener en cremas y esto lo que va a hacer es transformarse hasta llegar al ácido retinoico actual en lo que ya habíamos conversado de producción de colágeno, elastina, mejoría de las líneas de expresión, mejoría de las manchas y mejoría del tamaño del poro. Pero si es la primera vez que vas a tener un encuentro con el retinol, pues deberías hacerlo de manera paulatina, siempre ir de menos a más y algunas de las recomendaciones que te voy a dar son las que deberías seguir para evitar algún tipo de irritación. El retinol es una sustancia que puede irritar la piel. Eso es conocido mundialmente, de hecho hay gente que no tolera muy bien, pero es porque no se han hecho los pasos suficientes como para que esto tenga una secuencia, tu piel se adapte y puedas evitar estos pasos de irritación. Dos de las opciones que tienes es, uno, comenzar con ésteres de retinol que son mucho más suaves que el retinol como tal e igualmente hacerlo de la segunda manera que es de menos concentración a más y utilizarlo en días alternos, noches alternas. El retinol siempre se va a aplicar por las noches, a menos que tu formulación diga que se puede utilizar en las mañanas. La Roche-Posay tiene una que se puede utilizar en la mañana, Redermic-R, de factor de protección solar 30, esa se puede utilizar en la mañana bajo unas condiciones específicas. Pero por lo general, es una sustancia que se degrada muy fácilmente con la luz y se hace muy irritante al tener esa degradación. Por eso se utiliza por las noches. Otra de las formas que puedes utilizar con el éster de retinol o con el green native retinol. De hecho los, eh, las formulaciones de The Ordinary son green retinol que son la formulación más suave que hay en el mercado pero tienes que tomar en cuenta que asimismo como son las más suaves son las que menos potencia tienen de retinol. Va a pasar un periodo entre 4 a 6 semanas en donde tu piel se va a adaptar al retinol. Esto tienes que tenerlo muy en cuenta porque ese periodo de adaptación tienes que ir con dosis muy bajas, con intercalados entre noches para que no tengas algún tipo de brote que sea perjudicial para tu piel. Y no es hasta los 6 meses... Que comiences a ver los efectos reales de despigmentación, de líneas de expresión y de poros. Repito, recuerda que cada 28 días se renueva tu piel completamente. Va a ayudar a que este proceso sea un poco más rápido, pero haz de cuenta que es un tiempo. Que él puede ayudar a que se acelere, pero que es un tiempo que tiene que pasar para que tu piel se renueve completamente. Por eso es que a partir de los seis meses es que se comienzan a ver los efectos reales del retinol en la piel. En la cajita de descripción te voy a dejar varias opciones del retinol que puedes conseguir abiertamente en farmacia y que a mí me gusta muchísimo por experiencia que he tenido y porque son retinoles que tienen muy buena eh, fama y muy buen eh, desen, desarrollo en, en el rostro. ¿A partir de cuándo se pueden utilizar los retinoles? Como norma general, los expertos recomiendan que sea a partir de los 25 años porque es cuando comenzamos nuestro proceso de decremento de eh, colágeno y elastina, es por eso que se comienza a utilizar a partir de los 25 años. Pero ¿qué eres menor de 25 años y te lo dan por el tratamiento de acné? Buenísimo, es que lo deberías utilizar para esto. Por ejemplo, el adapaleno o la tretinoína o la isotretinoína también en este caso son muy utilizados por gente de menos de 25 años para poder controlar los brotes de acné. Y si estás cercano a estos 25 años pero en tu vida te aplicaste un protector solar, tienes muchas manchas, no pasa nada con que lo puedas utilizar los expertos insisto recomiendan que sea a partir de 25 años pero es una sustancia segura que se puede utilizar tranquilamente con menos de 25 años eso sí teniendo en consideración que tendrás que utilizar una protección solar adecuada al día siguiente siempre para evitar que se aparezcan nuevas manchas. y si estás embarazada o estás en periodo de lactancia lamentablemente te tengo que decir que no es una sustancia que puedas utilizar en estos procesos ya que hay una alteración hormonal en tu cuerpo y puede ser perjudicial más bien para tu piel y generar el efecto totalmente contrario. Pero, ¿qué puedes hacer en este caso? Existe una sustancia llamada retinol vegetal, que es el vacuquiol. bakuchiol, ba no sé cómo se pronuncia, perdón. <risa> lo he intentado buscar muchas veces. En Estados Unidos creo que le dicen vacuquiol, creo, algo así que lo escuché. Entonces, bueno, vacuquiol. Esto es un retinol vegetal. Retinol, ojo, no es un retinol, tiene las funciones similares al retinol, es muy suave, también la gente que comienza con retinol y que es muy sensible puede comenzar con este producto y esto sí lo podrías utilizar para poder ir renovando la piel, sobre todo con los procesos de manchas que nos pueden salir durante el embarazo o la lactancia. O podrías esperar a terminar todo tu proceso y comenzar con el retinol claramente, pero bueno, para mí es una muy buena opción que puedas ir utilizando durante este proceso y ya luego de terminar tu proceso de lactancia, de embarazo, de todo, pues bueno, tener ya la sustancia del retinol libremente para poder utilizarla y mejorar muchísimo la calidad de tu piel. Como ves, es una sustancia bastante compleja, pero a la vez es muy sencilla de utilizar. Simplemente tienes que tener en consideración, utilizarla con precaución de menos a más siempre, utilizar el periodo de adaptación de 4 a 6 semanas para luego ir incrementando dosis y que tu piel no genere brotes, utilizarla siempre por las noches. Y una vez que tu piel esté acostumbrada a la sustancia, puedes utilizarla todas las noches. Aunque para mí sería mucho mejor que la alternaras una noche de retinol, una noche de exfoliación, porque entre las dos van a ser complementarias para poder hacer ese proceso de renovación celular que tanto deseas para disminuir las líneas de expresión, disminuir las manchas, disminuir los poros, etc. Y hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido un poco más clarificante el proceso de explicarlo así como, como una línea temporal de menos concentración a más concentración, de cómo utilizarlo eh, y cuándo utilizarlo, de qué personas pueden utilizarlo. Todas las pieles se benefician, absolutamente todo el mundo debería utilizar retinol en su rutina diaria porque es el que más evidencia tiene y es el que mejores efectos va a traer para tu piel. Así que si tienes dudas me las puedes dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.